Este año el anime de One Piece cumplirá la brutal cifra de 20 años. 20 años llenos de momentos increíbles que nos han hecho llorar, gritar, reír, emocionarnos y sobre todo amar esta longeva obra. Desde Luffy protegiendo a Nami hasta la emotiva despedida de Vivian Arabasta. Desde el sonido de la campana de Shandora, hasta el enfrentamiento de Luffy y Usopp en Water 7. Desde el quiero vivir de Nico Robin en lo más alto de Ennis Lobby, hasta la despedida de nuestro querido Merry. Y desde la muerte de Ace en los brazos de su hermano pequeño, hasta la derrota de Luffy por Sanji en Hall Cake. Estas solo han sido unas pequeñas pinceladas de todo lo que nos ha dejado One Piece a lo largo de los años. Después de toda esta aventura, la siguiente parada es el país de Wano, lugar al que se ha estado planeando ir desde la alianza con Low, todo para derrotar a Kaido, la criatura más poderosa del mundo. Este es uno de los arcos más esperados, importantes y que más prometen de toda la obra, coincidiendo justamente con el 20 aniversario del anime y el estreno de una nueva película, por lo que todo esto ha llevado a una serie de circunstancias y cambios que conducirán al anime de One Piece a un nivel nunca visto hasta ahora, a una nueva marcha. Pero vayamos por partes. En estos últimos días se ha publicado un avance de lo que será el arco de Wano y se han comentado también una serie de cambios que va a tener el anime a partir de ahora. En primer lugar, y probablemente el más importante, es el cambio de director, siendo ahora Tatsuya Nagamine el encargado. Tatsuya Nagamine trabajó previamente en Dragon Ball Super, Broly, Película que fue un éxito espectacular en las taquillas de todo el mundo, rompiendo récords incluso en Latinoamérica y Estados Unidos. Toei Animation, estudio encargado de One Piece y Dragon Ball, se ha dado cuenta del buen trabajo del director y de lo que ha gustado la película visualmente al público, y han querido llevar esa fórmula exitosa al mundo de Ichiro Oda. En segundo lugar, este arco de guano tiene una tendencia oriental estando principalmente basado en el propio Japón, por lo que la puesta en escena iba a ser muy importante. Viéndolo mostrado en el avance, han conseguido sin duda captar esa esencia. Wano, bueno, al tener un aire al Japón más tradicional, los propios trabajadores del anime van a hacer y están haciendo un gran esfuerzo, todo para conseguir transmitir ese amor por su país a los espectadores de todo el mundo. En tercer lugar, tenemos también un cambio en el diseño de los personajes y un elemento nuevo para la música. Midori Matsuda será la encargada del diseño de los personajes, logrando por lo mostrado en el avance un estilo mucho más similar al del manga de Oda. Matsuda ya tiene experiencia en One Piece, ya que anteriormente ha sido directora de animación de la película de One Piece Film Gold, así que esperamos de nuevo un gran trabajo por su parte. Sobre la música, el compositor seguirá siendo Kouhei Tanaka, pero para este arco va a utilizar instrumentos japoneses de corte más tradicional, ayudando de nuevo a que sintamos más real y vivo el país de Wano. Además, según una reciente entrevista a Tatsuya Nagamine, Paraguano usarán un nuevo estudio compuesto, un nuevo filtro, personal más joven y programas de ordenador actualizados, consiguiendo que One Piece tenga una calidad parecida a los mejores animes de esta época, convirtiéndolo así en un anime moderno. Todos estos cambios ya se han notado en el avance, viéndose claramente una mejoría en la calidad visual y la estética del anime, muy parecida también a la que se ha podido ver en los tráileres de la última película de la franquicia. One Piece Stampede, también podemos ver un buen uso de las luces y sombras y unos colores mucho más distintivos y con vida, recordándonos al estilo que suele mostrar Oda en sus dibujos a color. En cuanto al ritmo que tendrá el anime, podría ser algo pausado para lograr una mejor inmersión y desarrollo de los personajes, pero eso es algo fundamental para One Piece. Por último, no todo podía ser de color de rosas, ya que para tener esta posiblemente excelente calidad en el arco de Guano hay que realizar ciertos sacrificios, y el principal de ellos ha sido el arco del Reverie. Dicho arco ha sido uno de los más cortos pero increíbles de todo el manga, por su gran número de revelaciones, misterios y sobre todo por la unión de muchos personajes importantes que hemos ido conociendo a lo largo de la historia. En el anime, dicho arco ha perdido gran parte de su encanto por culpa de un peor ritmo, mala calidad en la animación y un uso excesivo de flashbacks, pero todo esto ha sido con la idea de poder ganar el máximo tiempo posible para hacer que el arco de Guano tenga una calidad mejor. Esperamos que este sacrificio a la larga no haya sido en vano. Toy Animation ha puesto toda la carne en el asador para así conseguir llevar a One Piece para su 20 aniversario a un nivel visual nunca visto hasta la fecha. Todo para la próxima película de One Piece Stampede y sobre todo para Wano. Esperamos que todos estos cambios sirvan para hacer justicia al fantástico manga de Ichiro Oda. ¿A vosotros qué os parece la calidad de la animación actual? ¿Qué sensaciones os ha dejado el avance con este nuevo estilo? Queremos leer vuestra opinión en los comentarios. Recordamos que el arco del país de Wano dará comienzo en el anime a partir del 7 de julio.